Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí en la sala de máquinas La sala de la caldera Y bueno, hoy hemos intentado poner en marcha esta caldera eh, Con el técnico Es una caldera Hyster eh, Son las mismas calderas que Domusa Solo que bueno, había un, un comerciante de, de calderas Que parece que le quiero Que como compraba muchas Pues le pusieron este, este nombre Pero al final es una caldera Domusa El servicio técnico es con Domusa y el caso es que, bueno, eh, al principio no funcionaba debido a que los eh, motores o las bombas de agua, ¿vale? Que tenemos por aquí, son dos. Esta, eh, la, la bomba de agua para el agua caliente, creo, y la bomba de agua para la calefacción. O al revés, no lo sé. <ríe> creo que es así. Y, y el caso es que, bueno, le metió... De, eh, no giraba, entonces pues no bombeaba agua Porque cuando están los grifos cerrados Al no haber oxígeno en el agua Pues eh, se crea suciedad, se crea algas y, y tal Y parece pues que, que estas bombas pues se obstruyen Así que lo que recomienda es que una vez al mes aunque Incluso en verano Pues se enchufe la calefacción para que estas bombas Pues liberen este, este agua y, y, se, y se limpien un poquito el agua de de, que hay aquí dentro de, del mecanismo tanto de la calefacción como bueno el agua caliente como lo solemos usar pues no se obstruye tanto lo que pasa es que bueno esto es una calefacción que como es nueva la casa pues lleva 15 años sin usarse entonces ya podéis imaginar el estado de, del agua que, que hay dentro eh, ¿qué pasa? vale pues ya hemos conseguido arrancar lo que es la caldera ¿qué problema había? bueno si veis aquí desmontado tengo el caño eh, desmontado aquí porque eh, esto está súper, súper obstruido bueno, ahí está el, el caño hacia arriba Pero, como podéis imaginar Pues una casa que está todo tiempo cerrada Ahí ha anidado Que parece que han, han montado eh, Un venidor De pájaros ahí dentro Así que, pues nada, lo estaba limpiando ¿Y cómo lo estaba limpiando? Pues con Dos escobas, porque la verdad es que El caño es bastante largo Y sí, eso que veis ahí Es... Ay, Dios santo Es una escobilla del bater. sí eh, El caso es que, bueno, pues es una escobilla que está sin usar Así que, bueno, no cuestan tanto las escobillas Cuestan 2 o tres euros Y bueno, pues le doy ahí Y a ver si consigo quitar eh, un poco lo que son lo, los nidos de los pájaros Y luego, pues bueno, también hay que darle por fuera Lo que sí, pues, pues hoy no me da tiempo a hacer mucho Porque es de noche Y si tengo que salir fuera, pues no voy a ver absolutamente nada otra cosa que me ha dicho que el caño eh, al, al soltar los gases de la calefacción eh, tiene que estar por encima del de tejado, el tejado más alto para que, porque si no los gases pues, entrarían por alguna ventana. ¿Qué problema tenemos? Que nosotros tenemos dos tejaditos, un tejadito pequeño ¿Vale? Que es donde sale la caldera, que os lo enseñaría, pero ahora mismo no hay absolutamente nada de luz fuera. Y luego el tejado alto, que, que bueno, pues es el tejado normal de, de la casa. El problema es que, claro, que como la caldera sale por el tejadito más pequeño, pues habría que tirar el caño como que al aire por encima de, de esa de ese tejado, entonces como que estaría 3 metros sin, sin nada, sin ninguna pared eh, en la chimenea y claro, pues esto con el aire que hace aquí que yo desde mi ventana veo a los vecinos eh, con, con la antena rota pues sería bastante complicado así que nada, ya veremos cómo, cómo lo hacemos pero para que esté homologada y para que esté legal pues tiene que, tiene que hacer eso y nada, la verdad es que aquí tenemos muy poco espacio porque, según nos dijeron, tenían que meter una especie de té de registro, que es como una especie de cañería que tiene una tapa por debajo para poder limpiarlo. Pero ahí hay muy poco espacio, así que ya veremos cómo nos la apañamos. Otra solución sería para el tema de, de que no esté al aire, sería cambiar toda la caldera de este lado a ese lado. Porque por ahí, eh, por ahí si, todo, si sigue todo recto, pues sí que llegaría al, al tejado ¿Cuál es el problema? Que un caño de estos dobles, de este tipo, pero con revestimientos, con pared doble, que es lo que se pone fuera en el exterior pues cuesta como unos 50 euros el metro y hasta arriba del todo el tejado son 10 metros. Así que hacer los cálculos, ¿no? Pues unos 500 euros simplemente el caño. Luego la instalación, mover la caldera y todo eso, pues a lo mejor saldría por 1000 euros o así. Entonces, imaginaos, solo, simplemente para solucionar eh, que el caño esté, esté obstruido y que además se eh, llegue hasta arriba del todo, pues eh, son unos 1000 euros. Entonces, pues bueno. Ya veremos cómo lo solucionamos, pero es un nuevo problema. Por ahora, pues bueno, voy a desostruir el, el caño y, y al menos de esta manera, pues puedo poner lo que ya había y, y bueno, que los gases salgan por, por el momento por ahí. Y con suerte, pues no nos intoxicaremos con dióxido de carbono. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.